En cámara quedó captado el momento de angustia que se vivió en pleno strip de Las Vegas Cuando un hombre dentro de un vehículo en llamas estaba al borde de la muerte Fue la acción rápida de un oficial de policía que estaba cerca del lugar y de un buen samaritano Lo que cambió todo Un BMW blanco se estrelló contra el divisor de la vía y golpeó una palmera en medio de la franja Lo que siguió después fueron las llamas el oficial Derek Stevens y un turista de Kentucky que pasaba caminando por el lugar del siniestro se pusieron en acción y sacaron al conductor del auto que estaba siendo acechado por el fuego. Seguía arrastrándolo lejos del auto mientras lo hacía, más humo y más llamas salían dentro del vehículo, dijo el oficial del Departamento de Policía de Las Vegas. Justin Mauser, el buen samaritano, estaba en su primer viaje a Las Vegas cuando su esposa presenció el accidente y corrió hacia el auto. El oficial de policía fue hospitalizado debido a la inhalación del humo, pero ya fue dado de alta. El sujeto, que está vivo de milagro, fue arrestado y llevado a un hospital donde se espera se recupere por completo tras el traumático accidente. Yo soy Carlos Moreno, reporta, gracias por estar en nuestra sintonía. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia.